producto del rastrillaje en Sabaya, donde dos militares fueron abatidos por contrabandistas el pasado fin de semana, la policía logró recolectar proyectiles 30 milímetros, lo que hace presumir que estas fueron utilizadas para terminar con la vida de los efectivos que luchaban contra el contrabando. La FCS de Oruro ha emitido el reporte del informe preliminar, en el cual también se adjuntan los certificados médicos forenses, luego de que se han realizado las autopsias, en ambos eh, cadáveres eh, se ha determinado que ha habido un TEC por, eh, por estir armas de fuego perforantes. Los, tra los traumatismos son eh, con orificio de ingreso y de salida. El comandante general de la policía refiere que una carabina pudo haber sido utilizada por contrabandistas que dispararon contra la humanidad de militares. Estamos... Uh prácticamente con los grupos operativos en todos los sectores eh, indagando para establecer la verdad histórica de este hecho que seguramente el transcurso de las horas vamos a tener ya el caso para poder informar. Las personas que fueron aprendidas por este hecho no estarían aportando con las investigaciones para dar con los autores del crimen. Eh, Marín Mamani Laime eh, Gabriel Tancara Poma y Zulma Mamani Marca quienes se habrían constituido para tratar de reclamar la pertenencia de esa movilidad, entonces estas personas han sido prendidas, son sujetas de investigación. El jefe policial señaló que el uso de armas para la lucha contra el contrabando será muy importante, haciendo referencia al anteproyecto presentado por el presidente Evo Morales. Tiene que haber proporcionalidad, definitivamente no es posible que nosotros actuemos con... con equipos antidisturbios, cuando ellos están con armas largas y otros tipos de armas. ¿no? Entonces tiene que haber proporcionalidad y, y por ende yo creo que es una medida adecuada.